Así somos. Bienvenidos a La Voz del Sur Medio Digital y a Radio WG Milenio en su espacio Así somos, una entrevista para conocer los emprendimientos de nuestra bella provincia y el país. En esta ocasión nos acompaña nuestro gran amigo Roberto Castillo, evadista profesional por supuesto en nuestra ciudad, con quien vamos a dialogar en esta oportunidad. ¿Qué tal Roberto? ¿Dónde o cómo surgió la idea de este emprendimiento para poder de esta eh, forma también eh, poder seguir adelante en tu diario Vivir? Bienvenido. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios y luego a ti, este, Leonardo, y al medio digital que tú estás laborando, eh, como es este, La Voz del Sur y también Radio WG Milenio. Eh, gracias por la entrevista y también pues este, contestando a tu pregunta. Bueno, este esto, esto no surgió de... En un, de la noche a la mañana se puede decir, eh, más bien surgió desde la edad de unos 15 años de mi profesión. Bueno, este, primeramente laboré en, en arenillas, eh, por ejemplo, este, en la provincia del Oro, y de ahí este, nosotros hemos venido trabajando ahí unos nueve años más o menos en la provincia del Oro, eh, en la cual, pues entonces yo ahí eh, aprendí, eh, me especialicé en la materia de la ebanistería, luego vine acá seguí trabajando en los talleres de, de diferentes amigos. Eh, de ahí pues surgió, poner mi taller propio, porque ya este, tenía mi casita y todo esto, entonces, se me vi en la necesidad de poner mismo mi emprendimiento propio, se puede decir con la ayuda del Señor. Entonces, querido amigo, así surgieron las cosas y, y esto, esto como, como este, tú mismo me, me haces la pregunta, querido amigo, eh, siempre, Siempre hay este, eh, bajos, altos, pero en realidad con la ayuda de Dios siempre se sale, querido amigo. ¿Cuáles son los trabajos que tú ofreces a la ciudadanía especialmente en, en esta materia? Ya, de acuerdo a todos los, los trabajos que los clientes determinen, pues eso se, se ha hecho y, y se lo sigue haciendo. Entre ellos podrías decirnos, por ejemplo, ¿qué nomás ofreces? La elaboración de puertas, escritorios, yo qué sé, ¿no? Sí, eh, eh, la mayoría de personas vienen por puertas, por escritorios, eh, también en lo tallado, también tallado a mano, también van, van llevando, eh, digamos, diferentes puertas talladas, eh, eh, también este, se ha hecho bares, o sea, de todo de todo estilo, lo que es camas, lo que es este, closet, eh, camas, guardarropas y todo eso. O sea, estamos aquí, eh, hacemos a lo que el cliente necesite. Bien, eh, Roberto y amigos, esta es la gente que tiene nuestra bella ciudad de Catamayo en la provincia de Loja. Estamos dialogando con Roberto Castillo y por ende pues vamos a seguir conversando con él y queremos también conocer pues quienes eh, estamos siempre pues, eh, con la necesidad de adquirir algún tipo de, tu, de este tipo de trabajos. ¿Dónde te podemos ubicar? Eh, mi taller está ubicado en la parte alta de San José, en Catamayo. Eh, y también, bueno, eh, eh, para los que no... No sepan, digamos, de la dirección exacta, porque incluso aquí estoy un poco retirado del, del cantón o de la ciudad de Catamayo. Pero para eso vamos a dar este, los números de teléfono, para que así se puedan este, dirigir y poder llegar aquí a mi taller. Se encuentra en la parroquia urbana de San José, ¿tú taller, ¿no? Sí, parte alta de San José, de eh, divino niño, este, a unos pocos metros. Bien amigos, entonces ahí ya ustedes conocen, ya vamos a ubicarles también en la pantalla el número de contacto para que se comuniquen con Roberto. Roberto, ¿qué es lo que te impulsa todos los días levantarte para seguir luchando día a día en este trajinar de la vida? Bueno, este querido amigo, lo que más me impulsa a mí y a mi familia es haber conocido a Dios. Primeramente, haber conocido a Dios. Bueno, en su palabra dice que debemos... Gracias en todo momento, dice en su Palabra que también debemos orar todos los días y en todo momento en lo cual yo antes no hacía querido amigo y esto también este, quiero mandar un digamos o quiero este, decir a la, a, la, a, la, a, la, a los oyentes o a la audiencia eh, que digamos antes yo ni para acostarme ni para levantarme no, no oraba, nunca di gracias a Dios en aquel momento. Pero hoy, gracias a Dios lo hago, eh, sabemos que nuestra vida solamente depende de Dios, sí. Eh, en lo cual nuestra vida es como, como la nieblina, que aparece y desaparece, entonces así son nuestras vidas, puede ser que hoy esté conversando contigo amigo, o como que mañana también ya no lo esté. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hoy en día podemos ser agradecidos, no solo de este trabajo, sino de diferentes eh, formas de trabajo que uno se ha podido impulsar para el bien de la sociedad de la sociedad y por el bien de, de los clientes, de los amigos que, que eh, digamos, inclusamente ellos este, nos, nos requieren. ¿Cuál te hace o cuál lo hace al taller a la diferencia del resto? ¿Cuál marca la diferencia entre los trabajos que tú ofreces a la ciudadanía? En realidad, querido amigo, este, yo voy a decir esto, Brás. Eh, todos los talleres, todos los compañeros evanistas, todos los compañeros este, carpinteros, todos, yo me parece que ellos trabajan muy bien, ¿sí? En lo cual, este, todos eh, se merecen mucho respeto, así como el respeto mío. Bueno, en realidad... Solamente el cliente es el que sabe qué es lo que a uno le, le, le hace que, que este trabajo, este, digamos, o esa garantía del trabajo que uno se le pone, eh, solamente el cliente es el que puede dar razón de esto. Yo lo que digo, sí, sí, me gusta trabajar, este, digamos, bien hechito el trabajo, en la responsabilidad, en lo que concierne a la responsabilidad antes, como yo a veces digo, uno se miente. Uno se miente, querido amigo. ¿Por qué? Porque de repente a veces decimos al cliente, tal día voy a entregar este trabajo. Y en lo cual no es así. Como he dicho antes, solamente nosotros dependemos de Dios. Por ejemplo, si por ejemplo el, el cliente me dice, bueno, tal día le, quiero que me entregue este trabajo. Pero yo no puedo decirle al cliente, en tal día, ¿por qué? Porque nosotros somos seres mortales. ¿Sí? Porque somos seres mortales, por eso... Si yo digo a mi cliente, tal día le entrego y si yo me puedo enfermar en esta semana, yo le estaría mintiendo a mi cliente. Entonces, yo le digo, si Dios lo determina, yo le entregaré a tal fecha. Y si no, yo, inclusamente yo me tengo que poner de acuerdo con el cliente, por a veces situaciones de la vida que a uno le puedan pasar, yo poderle este, decir a él que por esa situación no le puedo entregar. Bien amigos, para quienes se unen o pueden observar esta entrevista, Estamos dialogando con Roberto Castillo, evanista acá en nuestra ciudad de Catamayo, ubicado eh, su taller y también su vivienda acá en la hermosa parroquia de San José, a pocos pasos del de Parque de los Abuelitos, acá en esta parroquia hermosa. Para ir finalizando esta entrevista, tu mensaje a la ciudadanía en general, ¿qué debemos hacer los ciudadanos para seguir forjando nuestro destino? Bueno, en primer lugar, el mensaje que yo les daría a todo, este, toda la audiencia o a todo quien pueda escuchar. Bueno, en realidad, lo que está pasando hoy en el mundo, sabemos que es esta pandemia, ¿no es cierto? Sí, y en la cual esta pandemia está, incluso, llevando a seres humanos. Eh, este mensaje que yo les quiero dar es que todas las personas tenemos un enemigo invisible, querido amigo. No es la pandemia. El enemigo invisible que a nosotros nos está este, acabando, eh, no solo el cuerpo, sino el alma, ese es el pecado, querido amigo. Entonces, si hay en la Escritura que dice que todos, todos los profetas dan testimonio de, de aquel, de aquel con, con cuyo poder nos puede eh, perdonar nuestros pecados al creer en su nombre, y ese es Jesucristo. Entonces, al poner nosotros nuestra fe en él, no solamente nos va a librar de, de, del virus, sino hasta del pecado. Entonces esa es mi, mi recomendación o, o este es este, este mensaje que puedo dar este, a las personas para que, que podamos este, hacer un alto a nuestras vidas primeramente, hacer un alto a nuestras vidas y, y luego nos escudriñemos o nos analicemos nosotros qué estamos haciendo en este mundo. ¿Estamos bien con Dios o estamos mal con Dios? Porque aquí, como dije yo en antes, o en antes eh, aquí nosotros somos eh, como el, como la nieblina. ¿sí? Somos como la nieblina. Y Dios es el que nos maneja. sí. Entonces, debemos de dar gracias a Dios que todavía estamos vivos para poder nosotros comprender que sin Dios no somos nadie, querido amigo. Bien, amigos y amigas, más que un gusto, como digo yo, nuestro agradecimiento aquí a Roberto por habernos dado su tiempo para poder dialogar, conocer un poquito también de su trabajo y qué bien por ello. Así que, mis amigos, queremos agradecerles por habernos observado y queremos invitarlos para el próximo programa. Estaremos con otro emprendimiento más acá en nuestra ciudad y la provincia. Estamos para... De esta manera también fomentar el trabajo y el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos. Gracias a el medio digital A Voz del Sur, a Radio WG Milenio, a través de estos medios estaremos difundiendo las diferentes entrevistas. Mil gracias, su amigo de siempre Leonardo Piedra, más que un gusto, un placer siempre acompañarles.